Bueno, siempre con eh, nuestra periodista Arlene Telle nos habla del lanzamiento que se realizó y del sitio web Voces contra la Violencia. Ahí estuvo la embajadora de los Estados Unidos porque cuentan con el apoyo de la embajada. Adelante con el reporte. Así es, existe una fuerte preocupación por movimientos de mujeres debido a que en lo que va del 2016 se reportan 12 femicidios según el movimiento de mujeres católicas por el derecho a decidir. Debido a esa situación se realizó el lanzamiento del sitio web Voces contra la Violencia que este pondrá a disposición los, los datos de femicidio, violencia sexual y mortalidad materna. Además, la población podrá poner su denuncia a través de ese sitio web. De la tragedia que estamos viviendo las mujeres, eh, a través de las comisarías, nosotras hemos en los diferentes años, pedido información sobre los casos de femicidio y nos han expresado que tienen orden explícita de no dar ninguna información. También se lo hemos pedido a Medicina Legal y tiene la misma posición. En ese sentido, creemos que el gobierno está abocado a invisibilizar... Esta tragedia, el, el invisibilizarla significa que no existe. Y la vida cotidiana nos dice y la realidad nos dice que sí existe. Ya en el 2012, en el 2016 tenemos 12 femicidios, verdad, de los cuales hemos planteado la mayoría de los femicidas andan prófugos. Entonces, este, el sitio web, el observatorio, quiere dar una respuesta y el objetivo es que la gente pueda, estudiantes, eh, amas de casa, comunicadores, puedan poder entrar a él y tener los datos y poder bajarlos y utilizar todas las estadísticas de acuerdo para que los quieren. ¿Cuántos homicidios eh, van desde el 2012 hasta la fecha? Estamos hablando, creo que de 306, ¿verdad? Desde el 2012. ¿De ahí cuántos hay profe, por ejemplo, de los homicidios? Eh, ahorita tengo que entrar a la página web, ¿verdad? para poderlo ver. Pero realmente, es decir, otro de los elementos eh, de esta tragedia es el nivel de de injusticia que están viviendo esta mujer, la mayoría andan prófugos y el que anda en prófugo es una invitación real a los hombres agresores para que puedan decidir sobre la vida de cualquier mujer. ¿Estos dos femicidios que van a lo, eh, <coughs> el que va del año, dónde se concentra? Según este movimiento, desde el 2012 se registran 303 femicidios. En el 2015 hubo 53 en el país y 12 en el exterior de estos. Además hay 21 prófugos. María Elsa...